Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Les hablé profesor Moisés Ortiz. Esta es la ficha que ustedes van a desarrollar para la tarea. Experiencia de aprendizaje número uno de ciencia y tecnología, correspondiente al segundo bimestre. Van a leer la ficha, ¿ya? Por ejemplo, el primer tema trata cuidando nuestra salud y cuidemos nuestra familia. Acá hay un caso. Actualmente existen información de, de diversos de diversas respecto a las distintas formas de prevenir y tratar el COVID-19 así como sobre la fecha en la que se tendrá una vacuna. Muchas de estas informaciones difundidas entre las poblaciones por diferentes medios, como la televisión, la radio y el internet, pueden llevarnos a tomar decisiones sobre el cuidado de nuestra salud y nuestra familia. Ustedes se acuerdan, chicos, cuando vino esto de la pandemia, mayormente la información se difundió por televisión, radio e internet. Así que este trabajo va a ser totalmente sencillo para ustedes, porque esto ustedes lo han vivido, pero vamos a recordarlo porque el reto, que será. ¿Qué debemos hacer como familia para tomar una decisión sobre el cuidado de la salud? ¿Qué aprenderé el día de hoy? Aprenderé a prevenir algunas enfermedades, no solamente SARS-CoV-2. Preguntarás, pero profe, ¿ya el SARS-CoV-2 ya pasó? No, el SARS-CoV-2 todavía no pasa todavía. Recuerden que hemos aprendido que los virus tienen a mutar, ¿no? Y se transmiten por la vía respiratoria. Entonces, para prevenir, es muy importante que tú lo estudies y realices esta ficha. Entonces, ¿qué vas a aprenderás hoy? Aprenderás a prevenir algunas enfermedades, conocidas mejor la importancia de las vacunas. Tú acabas de ver el video, en el video 1, y has visto los tipos de virus y enfermedades que causa. Ahora ya es, conociendo un poco ello, vas a usar las fuentes confiables para tomar decisiones apropiadas en el cuidado de la salud. Ya te mandé las fuentes confiables, que es el video que acabamos de ver, donde tú vas a, a ver cómo se hace, ¿no? ¿Cómo realizaré para lograrlo? Para lograrlo recelere las siguientes acciones. Vas a analizar un caso para asumir una posición crítica respecto a la confiabilidad de las fuentes. ¿Correcto? Vas a reflexionar y asumir una posición crítica respecto al uso de las fuentes confiables. Por ejemplo, les hago una pregunta, ¿no chicos? Por ejemplo, eh, una fuente confiable, ¿no? Tú entras al MinSA, al portal del MinSA. Y analizan, pues, un caso de una enfer de la enfermedad que está dando el día de hoy, ¿No? La enfermedad estacionaria. Por ejemplo, que es un caso que tú vas a realizar. Vas a entrar al portal del MISA. Otro portal que podrías entrar para investigar sobre acerca de las enfermedades que están avanzando acerca de esa COVID es la Organización Mundial de la Salud. que Son páginas confiables. Entonces, tú vas a dar tu posición a través de esa fuente que es confiable Vas a reflexionar y vas a dar tu posición crítica. Así como ustedes hacen la mano en clase y dicen, profesor, yo pienso esto, yo pienso el otro, entonces vas a, ver una, vas a realizar una posición crítica respecto al uso de las fuentes confiables. Vas a explicar acerca de los microorganismos patógenos que causan enfermedades infecciosas y que las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Vas a resolver problemas sobre las campañas de vacunación. Ustedes cuando, por ejemplo, se vacunan, hay papitos que le ayuden tienen, tienen un, un carnet donde ustedes está todas las vacunaciones que ustedes han hecho desde que han nacido, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy también tenemos, por ejemplo, la vacunación del COVID, ¿no? Ahora de la influencia, ¿no? Haciendo el uso de las propiedades de la división y la multiplicación de los números naturales, vas a calcular con todo ello, vas a elaborar y publicar una cartilla de, de con recomendaciones para el cuidado de la salud. Esto va a ser tu tarea. ¿Correcto? Entonces te voy a ayudar aquí cómo vas a hacerlo. ¿Cuál será el producto? Vas a elaborar una cartilla de recomendaciones para cuidar de la salud. Te metamos a seguir, a desarrollar las siguientes actividades. Vas a ponernos cuidando de nuestra salud cuidando de nuestra salud. Actividad 1. Cuido mi salud y de mi familia. Entonces vas a leer este caso, se desarrolla la actividad de permitir algo siguiente meta, debatir acerca de la difusión de la información falsa sobre el tratamiento y la cura de enfermedades. Por ejemplo, hace mucho tiempo la gente dijo que para el SAR COVID. Tenía que tomar hiperventina. Y se dieron cuenta que era una información totalmente falsa. Ya que la hiperventina, acabamos de hablar en clase, era champú para perros. ¿Cierto? Que se usaba champú para estos animalitos. Entonces, ya no estaba, la organización Mundial de la Salud, que fuente confiable. Dijo que eso no se tomara. Así como otras cosas que se han ido desarrollando y que ustedes pusieron en clase. Ahora vas a leer este caso, ¿no? Julia leyó el titular del periódico Una Nueva Epidemia, la varicela, y explicó que todos los casos de varicela habían aumentado considerablemente en lo que va del año. También decía que el Ministerio de Salud el MinSA ha programado la Jornada Nacional de vacunación contra la varicela. Miren, acá está expresando una posición que le dio en un periódico y lo que da el MinSA. Acá está la, la fuente, que es el MinSA, ¿no? que es el programa de, de, de, de en el Perú, es una fuente confiable. Al comentar las noticias, Beatriz, su amiga, le dijo que su papá es médico y le comentó que la Jornada Nacional de vacunación no es solo para prevenir la varicela, sino otras enfermedades. Mira qué interesante, ¿no? Que afectan a los niños. Sin embargo, cuando habló con su Alberto, su amigo le dijo que su familia no se aplicaron las vacunas contra la varicela. Mira cómo cómo es cómo son los chicos, ¿no? Juegan al teléfono malogrado. ¿ya? Los papás también juegan al teléfono malogrado y la información va al teléfono. Entonces, tú acá, a través de este comentario que está aquí, Vas a analizar y vas a ver si realmente, cuál información es realmente verdadera. ¿Correcto? A través de las fuentes confiables. Sin sí, embargo, cuando habló con Alberto, su amigo le dijo que su familia no se explicaba las vacunas contra la varicela, pues habían leído que las vacunas desencadenan enfermedades crónicas y alérgicas. Mira, ve, acá dan otro comentario, ¿no? Julia tuvo dudas, se recordó que es importante comprobar la confiabilidad. Entonces, mira, ella más eh, un poquito más eh, abierta en la forma de pensar. Y primero dijo, recordó lo importante de comprobar la confianza. Entonces, basó lo que, las opiniones de varias personas, no se dejó llevar por lo que dicen otras, por eso es muy importante no creer todo lo que te dicen, sino buscar la información que sea confiable. Y la información que leemos es porque quería ir con su familia a la Jornada Nacional de Vacunación para estar protegidos y evitar las enfermedades. Por eso propuso Beatriz Alberto buscar información confiable sobre la Jornada Nacional de Vacunación el brote de la varicela y proponer algunas ideas para prevenir la enfermedad, mira. Así vas a hacer tu trabajo. Vas a presentar un caso, por ejemplo, lo que se está dando, ¿no? Del zancudo, de la de, de la otra enfermedad que se está dando, de la influencia, y vas a colocar parecido aquí diferentes aspectos que la gente habla, ¿no? Diferentes informaciones, tanto positivas como negativas, y vas a sacar información con nosotros. Entonces tú vas a reflexionar, y vas a responder lo que leyó Julia la noticia y qué importancia le dio, qué opina la propuesta que hizo Julia y sus amigos, cuando recibió la noticia falsa, cómo se sintió. O sea, imagínate que tú seas la persona y estás buscando una información verdadera para encontrar si era verdadera o falsa. se lo mencionado por Julia responde el problema de difusión de información falsa, el tratamiento de la cura de enfermedades. Vas a buscar por eso la información confiable. Y vas a hacer este tipo de preguntas, vas a hablar con tu familia para asesorarse que les interesa, ¿no? Tenemos un problema, la difusión de la información falsa del tratamiento de la cura enfermedad afecta a la salud de las personas. Muy bien, para comprender mejor si este problema fue un asunto público, leeré y buscaré información. Por eso, no creas todo lo que te dicen los compañeros, las personas, los tíos, los primos. Busca la información verdadera a través de informaciones confiables. Por eso, vas a verificar si los siguientes recuadros donde presentan la información confiable... Para ello considero lo siguiente, tiene autoría, puentes, su propósito es claro, informa de manera veraz, o sea, dice la verdad, y es respaldada de autores, instituciones especializadas, y es una información actualizada. Ahorita la información más actualizada es el MINSA, aquí en Perú, la Organización Mundial de la Salud. Por eso tienes que verificar bien en tu información. Entonces vas a hacer así, ¿no? MINSA, conozco sobre ese contagio de tratamiento, mira, por ejemplo, acá. Tomado por el Ministerio de Salud el 2016, no, pues. Esta información podemos saber que los actores son distintos. Esto voy a revisar yo en tu trabajo. Que la información que tú me presentes no sea del 2016. ¿Qué año estamos, hijo? 2023. Lo más cercano al 2023. ¿Cuál sería? Estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, a mayo, ¿no? Entonces, esa información me tienes que presentar, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los autores de institución autorizadas? Por ello es muy importante vacunarse los cuentas para evitarlas. Tienes que proponerme la información. ¿Por qué considero que el texto 1 es una fuente confiable? ¿Y qué puedo decir el mismo texto 2? ¿Por qué? Consulto la información, identifico las características que permiten tener la seguridad de las fuentes confiables y buscas que otras no sean confiables. Entonces tienes que hacer así un recuadrito y ponerme eh, acerca de la propagación si es una fuente confiable o no confiable en el caso de la influencia, ¿no? O del mosquito, ¿correcto? Y vas a presentar así como está el problema, ¿no? Tu opinión, empiezas a pedir a tus familiares que te expliquen, vas a escuchar a propuestas, tener en cuenta que sustento tiene que ser válido y confiable para poder llegar a una solución. Vas a reflexionar lo que aprendiste, ¿qué hice para identificar el problema? ¿Por qué consideras que el asunto es público? Esto del mosquito, de la influencia, cómo le afecta a las personas, cómo las fuentes de información me ayudaron a comprender el mejor asunto del público, todas estas preguntas de aquí lo vas a responder aquí abajo, ¿qué acordamos como familia sobre la difusión de la información falsa también? Por eso que es muy importante que pidas la opinión de tu mamita de tu papito que durante el desarrollo de esta, de esta evaluación, recuerden que esta es una evaluación ustedes van a resolver esta cartilla entonces vas a hacer la cartilla sobre cuidado de tu salud tú mismo, una vez ya comprobado tu información, que ha sido veraz, vas a hacer una cartilla y esa cartilla la vas a traer, ¿correcto? Esa cartilla la vas a traer para poder revisarla aquí, entonces dentro de la cartilla, vas a con vas a dar comentarios que comentó Alberto, Saracerca, cerca, mira, y vas a elaborar la cartilla, sobre una carátula, vas a poner el contenido, vas a elaborar una lista de características de una cartilla, si esta información me servirá para diseñar el la elaborar mi cartilla. Va a hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué comenta Alberto sobre las características de la cartilla que ha observado? ¿Por qué es necesario colocar el nombre del autor y de los autores de la cartilla? ¿Qué le dice Julia sobre el interior de la cartilla? ¿Y por qué es importante el uso de la información de las fuentes confiables? ¿Y qué tipo de lenguaje se utilizan en la cartilla? ¿Qué depende? ¿En qué parte de la cartilla se deben escribir recomendaciones y orientaciones, indicaciones de cuidado de la salud y por qué? ¿Y por qué será importante incluir imágenes en la cartilla? ¿No? Ustedes ven cuando yo voy al salón y les entrego un tipo de material Para el que ustedes usen como una cartilla informativa Por eso es muy importante colocar fotos Para también elaborar de esa forma Entonces vas a hacer tu cartilla con la ayuda del internet ¿Ya? Tengo una nueva cartilla Ahí vas a presentar el título, de la frase, las imágenes que ocurren El motivo de la lectura, el autor, nombre de la persona que elabora El contenido, la orientación más clara, imágenes, gráficos, ordenados Y las fuentes confiables ¿Correcto? Expertos en el tema Vas a reflexionar, dice, ¿qué sabías de la cartilla que es ahora? Vas a colocar la respuesta. ¿Qué dificultades tú tuviste para reconocer la estructura de la cartilla y cómo lo superé? ¿Y para qué me sirve reconocer las características de la cartilla? Recuerda que organizas tu portafolio. Esto lo vas a traer en un folder, vas a imprimir estas hojas y cada pregunta la vas a resolver en una hoja bon. ¿Ya? Entonces, pero bien bonito, con letra elegible, ¿ya? Con buena letra, utilizando la mayúscula, todo ello. ¿Correcto? Vas a organizar tu portafolio de información sobre la estructura de la cartilla. Recuerden que esto lo tienen que cambiar por el tema de la influencia o también el del mosquito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el desarrollo de la actividad de enfermedad sí. logrará la siguiente meta: explicar algunos microorganismos patógenos que causan una enfermedades variadas de enfermedades y las vacunas son el efecto de prevenirlas. Por ejemplo, en el caso de la influencia. La influencia deberían hacer ustedes, ya que la influencia, hay vacunas, ¿correcto? Y las campañas de vacunación para prevenir y para qué sirven, ¿correcto? Y las vacunaciones ustedes ya saben que son gratuitas y previenen enfermedades inmunizadas a los niños, adolescentes, adultos y personas adultas mayores. Y al final vas a reflexionar sobre lo que piensas, ¿no? ¿Qué conozco sobre las vacunas? Creo que surgió en la primavera, la creó prim ¿cómo creo que surgió la primera vacuna? ¿A qué edad empecé a recibir vacunas? Con la ayuda de tu mamita le vas a decir a qué edad empezaste a recibir vacunas. ¿Cuántas y cuáles y qué vacunas recibí recibido en total? ¿Por qué creo que las vacunas previenen enfermedades? Y vas a preguntar esta pregunta de investigación. ¿Por qué se utilizan gérmenes en la misma enfermedad de la creación de la vacuna de la viruela? ¿Correcto? Acá sí vas a hacer con el tema de la viruela. ¿Ya? Vas a escribir dos posibles respuestas de la pregunta de investigación... Para formar parte de la opinión necesito un plan de investigar. De ese modo, mi opinión estará basada en la evidencia científica. Escribo un plan de investigación y en este plan de investigación va a estar el experimento de Jenner. La primera vacuna que ayudará a responder a la pregunta de investigación, por eso no vas a anotar respuestas y las siguientes preguntas. ¿Qué vacuna descubrió Jenner? ¿Cómo actúa la vacuna en nuestro organismo? ¿Y qué demostró suministrar la viruela en cada cuerpo? Este casito que está aquí está arriba, donde está acerca del caso de Jenner. Aquí está el experimento Jenner, mira. Van a leer el texto, en el caso de Jenner, ya, va, y cómo identificó, elaboró, reunió, comentó, todo con la familia, todo está acá, mira, hijo. Y vas a reflexionar acerca de lo que has leído y vas a poner ¿no? la primera pregunta, dice, propuse la respuesta inicial a la pregunta de la investigación, ubique el texto de las ideas que corresponden a la pregunta de la investigación. Van a buscar aquí, acerca de la investigación, explique la organización visual y el experimento género, ¿en qué consiste la primera vacuna? Aquí también está. ¿Correcto? Van a leer el texto y van ustedes si a una comprensión y van a contestar estas preguntas. Luego de eso, van a calcular con atención las campañas de vacunación. Aquí te dan el problema número uno, van a leer el, programa, el, el problema uno, el motivo de la jornada de vacunación y a cuántas personas se puede vacunar en este lugar. ¿Correcto? Entonces, acá está el bloque, y el bloque 2, y el bloque 3 como ejemplo. Van a reflexionar, ¿qué conozco acerca de las campañas de vacunación? ¿Qué operación puedo usar para encontrar la cantidad de sillas que necesita la campaña de vacunación? Aquí está. Ya, observa la forma de resolver. En el bloque, ¿en el bloque ¿cuántas filas tiene? 8 por cuánto. Ya, 8 por 5. Ya, y también tiene, ¿qué más? En el bloque 2. ¿Cuántas tiene? Cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 7, mira. ¿Ven? Y van a sacar el total acá. Tiene que salir acá exacto. Por ejemplo, si acá es 40. Acá sería 8 por 5, 40, mira. Acá lo ponen. Van a ponerle aquí. En este caso, 5, ¿no? Al, automáticamente uno se da cuenta que es 5, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. Entonces, mira, van a hacer así. ¿Ya? Van a hacer así de esa forma para poder resolver esa tarea. ¿Ya? Entonces este crecimiento podrán vacunarse. ¿Cuántas personas? cuál de las dos formas de calcular merece más fácil? Van a, van a presentar todo este problemita que está acá. Ahora, acá está la cantidad, miren, ustedes pueden verlo. ¿Cuántas ideas se requiere? Acá está en el gráfico. ¿Cómo salen las cantidades? 8 por 5, 5 por 8 40. Solamente lo van a reemplazar aquí, mira. ¿Cómo salió el dato? ¿Qué propiedad se hizo? La conmutativa de la multiplicación van a escribir la propiedad conmutativa. Y la estrategia 2 para multiplicar. En julio del 2020, el Ministerio de Salud descubrió, distribuyó 1570 equipos de protección personal en cada uno de los hospitales de Lima. Van a reflexionar también las preguntas, se van a contestar. Y todas estas preguntas que ven acá, por cuánto se ha multiplicado, van a hacer la operación, también está acá. ¿Correcto? Todo está acá. Mira, la operación, ¿cómo lo van a resolver? Ya puedo respetar, en cada hospital se le correspondió. ¿Cuántos hospitales fue? Acá dice, ¿no? Fue, pues dice, en cinco hospitales de Lima, ¿no? 505. Van a distribuir las cantidades. Unos hospitales de Lima metropolitana, ¿no? En julio de 2020, ¿no? Ahí está, ¿no? La propiedad distributiva respecto a la división y adición. ¿Qué propiedad se realizó? ¿Qué problema buscó? Van a responder esas preguntas. Y van a elaborar la cartilla de cuidado de la salud. Acá está, ¿no? ¿Cómo se presenta? La imagen. Muy bien. Y esto lo voy a poner, esto yo lo voy a hacer. Una vez que termines todo tu trabajo, voy a verificar y considerar cómo has hecho tu, tu trabajo y acá yo voy a poner tu nota. ¿Ya? Y vas a contestar estas preguntas. Reflexión sobre lo aprendido. ¿Qué aprendí? Pues es la elaboración de la cartilla. ¿Qué, ¿Qué me sirvió? Ya. Todo esto. En la lista de cotejo, yo te voy a evaluar para poner tu nota. Y en qué debes mejorar o qué tal existe tu este examen. ¿Ya chicos? Eso sería todo de mi parte. Si hay alguna pregunta o duda, me la hacen saber en los comentarios. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Que tengan un buenito día.